Ok, ok, ok, ok, ok. Sí, estamos desde FL Studio, mi gente. Este es Dima Subviste, Beat, Beatmaker Maker. Yo les voy a mostrar cómo hicimos Drill Trap desde FL Studio Ni. Esto es otra nota. Esto es otra cosa. Entonces, quiero que vean ahí los sonidos y todo eso. Y ahí, para que puedan hacer sus pistas, les voy a estar dejando en la descripción el link de la. Librería que use para este bit, vamos allá. Pues vamos aquí en el estudio 20 y comenzamos con esto. Nosotros empezamos siempre con un listito ahí. En este caso, estamos usando spam hoy. Listo, ahí tenemos spam flauta. Dice aquí, bueno, vamos a reproducir. A Como dice eso, yeah. Poderoso es Bueno, el VPN que tenemos es a 140 El Drill Trap en 140 Es muy loco, muy... Uf, una vibra impresionante Entonces, aquí tenemos este lead Comenzamos con este lead quisimos que lo acompañara a otro o son sea, como unas campanas y lo metí un efectivo ahí para que se más. ahí tenemos el 808 este 808 es de la librería Trap Mafia un poquito de gripa <risa> discúlpenme hoy ¿sí, mi gente entonces tenemos el 808 ahí haciendo lo suyo para que lo puedan escuchar tienen que tener audífonos ¿sí? activo oye más esto aquí dentro de este piano que tenebroso por debajo ah, ahora tenemos este sonido que está ahí como acompañando es un string el plugin que usamos para este string es de SPAM se llama video format string y un solo de okay. ahí tenemos. Okay. Okay. Okay. Okay. Bueno, aquí en el intro usamos esto, hoy y usamos esto. A ver, un toque tenebroso ahí por debajo. Tira. Y usamos esa campanita. Entonces, esto es un lead vocals. Ahí para darle un, un suspenso alguna vaina así. Bueno, ya teniendo eso, nosotros nos metimos a la librería de Cimatic y sacamos un Vicious Drum Loops A140 eso se escucharía así. Se escucha y fue puta cierto. Este es de la librería Simatic vicious Drum Loops. Está 140, pero nosotros lo que hicimos fue mantener un equalizer ahí suavecito. Cortamos un poquito aquí en el kick, un poquito en el medio. Más en la frecuencia entre los 1K y los 5K. Y más arriba, a unos 10K, le bajamos también porque tenía mucho brillo. Para después agregarle el Black Box. papi. Este, este no, no, no copia. Este es el propio. Oh. Okay. un poquito de saturación ahí tan suave tan. Vale. vale fuerza okay. ok después después de que metimos eso ya la pista tomó forma y se vería escuchando como algo como, como así sí. esto es Yeah. Bueno, aquí en el cambio le vendimos la misma campanita, pero haciendo otra cosa. <tose> tenemos un cambiecito, de la librería de SIF del cans count tenemos este loop. Por lo general a mí me gusta hacer los loops, pero también me gusta usar loops de otra gente, porque son muy, muy buenos, y me agarro un poquito de tiempo también. Hey. Entonces, combinamos eso con el bajo, la flauta. Y le metimos este efectico aquí un efecto random de la misma teoría. y aquí lo que nos puede faltar esto es Dimas Ovi Para. Oye, tú sabes los ponemitas, ya se saliendo los gemas papi. Este es el te más, este es más ha uh. Oh. Dice, dice, dice. Saludos a Luis Frail, hermanito de Barranquilla, Soledad, Jerry García. Esto. Bueno, básicamente con eso tenemos un beat de drill bien de puta. No hace falta usar mucho sonido. Aquí le vimos una premezcla suave, suave, coralizadores, compresores, suavecito ahí, para que tomen fuerza. Y bueno, en el máster les voy a mostrar que le metí el máster para que se. Escuche el Virtual Mix para el Master uh, Equalizator Equalizator, tú sabes, tú sabes. Y ahí va a llevar el spam, va a llevar la frecuencia. Hey. Ahí suave, exagerando con algunas cositas. Esto es. cuando Utilizamos el Ozone. Hay. un ecualizador solo movemos los brillos un poquito vintage el stereo cube vintage de compresor <risas> suavecito y un, un limitador ahí vamos no, para llegar el rango dinámico un poquito más arriba y con eso tenemos nuestro pitch de drill les voy a dejar estar dejando el link aquí se los voy a dejar caer para que ustedes lo vean. Sí, tú sabes cómo es que yo. Conocimiento distribuido, el conocimiento del bueno, papi. Entonces, les voy a dejar las librerías por ahí. Esperen pronto por mi canal de YouTube. También se los voy a dejar para que se suscriban. Les voy a dejar librerías de Drill Trap. Para que puedan hacer sus ritmos desde sus casas, desde sus seteos. Este es Dima So Big, The Big Maker. Desde Medellín. Estamos por acá luchando, haciendo las cosas. Tú sabes, esto es LF Studio. Aparecido, vamos. ¿eh? Obi. Mañana puta. Esto es. Dimas Obi. Esperé muchos beats de reggaetón, de trap por mi canal. Nos vemos. Las.